Hola amigos y socios de la web de ARDE, estuvimos el fin de semana pasado, que era puente festivo, bueno, en el salón infantil, juvenil, juvenal y atabadú, que bueno, este año no nos han puesto ni silla, ni mesa, ni valla, ni nada de lo que pedimos, solamente un montón de enchufe, que este año iba yo con un montón de alargadores ya, pero bueno, ahí hicimos todo lo que dijimos con estos robots manoides y líneas, explicando un poco los robots y demás juguetes y robots que llevamos y placas, nuestra LCD matriz y demás. Bueno, y allí conocimos varias escuelas de robótica educativa y talleres científicos y ahora os mostramos a dos de ellas, amigas nuestras, Arganbot y la Ciudateca, que estuvieron ahí ayudándonos y bueno, las dos justamente utilizaban una placa llamada McKay McKay que traduce las pulsaciones y los contactos en letras y flechas del teclado como si fuera una interfaz humano-máquina para diferentes juegos como música, eh, mando de videojuego y todo, lo podréis ver en los vídeos siguientes. Hola amigos, soy de la web estamos aquí en Juvenalia, y ahora vamos a presentar a Sandra de la Teca. A ver, ¿qué soy? ¿qué soy? Sí, ¿qué soy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, pues mira, nosotros eh, la Ateca es un centro de ocio y de formación infantil y juvenil, ¿vale? qué sí, hacen en ese centro. Eh, nosotros eh, trabajamos con tres áreas diferentes, que son ciencia, tecnología y artes plásticas. ¿vale? Y nosotros en el centro eh, hacemos eh, actividades virtuales, eh, hacemos escolares sí. y también celebramos cumpleaños. Cumpleaños y eh, con la parte tecnológica ha sido algo de electrónica, o robótica, o cualquier cosa relacionada con el campo. Sí, eh, nosotros en la parte de tecnología trabajamos eh, aplicación de aplicaciones móviles, ¿vale? con App inventor, hacemos desarrollo de videojuegos con herramientas como Scratch o Essential, sí ¿vale? Y hacemos también eh, en la parte de robótica, sí, sí, bueno, en la parte de robótica trabajamos de eh, Arduino, sí. Utilizamos eh, también Lego, Mecano, BQ eh, ¿Y y qué son en un ¿En de talla como vale nosotros estamos en el Centro en la zona de Parla vale, ¿vale? pero tenemos a eh, abrir en, en otros en espacios eh, vale ya sea en Madrid también eh, tenemos proyectados fuera ¿Dónde a contactar también por la web o otra web o la forma es eh, la ciudadateca.es. Eh, pues eh, miramos en correo a info arroba celateca.es o pues teléfono es 91 263 7262 Bueno, el teléfono y todo. Bueno, bueno, yo alguna cosa, que te tengo la idea en todo está ahí de vale, y ya está. De todas maneras también, y ya lo digo, eh, nosotros hacemos estas escolares en centros educativos. Ah. O sea que podemos desplazarnos, a, de hecho en la zona de Madrid tenemos varios centros y en la zona sur también. Esa es la información está en la web, pero ya la gente que consulte Nos pueden llamar y nos pueden preguntar y nosotros no tenemos problema en desplazarnos a, a lugares. Muy bien, muchas gracias. Están aquí en la web, pero muy bien. con una placa McKay, McKay un mando gigante con papel de plata para manejar el videojuego de un típico. Antes no tenían conectado a unos plátanos, unas manzanas para conectar. Madre mía. Hola amigos y socios, de la web de Arden. Estamos aquí ahora con Argan. Que tiene número de concurso, pero a explicar mejor quiénes son y qué se organizan. Hola. Mi nombre es Valencia, soy el director de ArganBot. Somos una empresa de formación en tecnología y robótica. Y lo que hacemos fundamentalmente es eh, motivar a los chavales a buscar eh, que los chavales se motiven con actividades de tecnología y robótica. Ahora que, utilizando esa motivación intrínseca, sean capaces de aprender pues, matemáticas, física, electrónica. La matemáticas, física, por supuesto, y a ya a clases ya de robótica y demás. De a partir de los seis años, es la... empezamos a dar clases. Eh, hemos hecho algunas experiencias con más pequeños, pero eh, digamos que no es nuestro foco. Claro, dependerá de que pues, si no se tenga la persona, no está un poco sobre el que encima, y la motivación, ¿no? y la concentración, que tengan. Claro, efectivamente. Es que, y también la comprensión, porque cuando se llega a una cierta edad, hay algunos conceptos que no, no se llegan a entender. Y después, a, que que a partir de 6 años. Muy bien, ¿y tú está? ¿Y no dónde ¿Y tú no en Bueno, estamos en toda Madrid. Te eh, voy a ir a, a, a taller fuera de Madrid, pero fundamentalmente en el estamos es... En Madrid. Tenemos acuerdos con diferentes centros educativos, tanto colegios como academias, en los que compartimos clases. Por una parte, a través de estas paradas laborales, las que se suelen hacer en los colegios, pero también la escuela de pequeños ingenieros, que, eh, bueno, si en academias y en centros de eh, ayuntamientos. Y bueno, puedes ver vuestras páginas web, tienes que contactar con vosotros cargandock.com ah, ah, tan sencillo Bueno, ahí ya se puede, formular, el formulario, contacto y que lo han pegado ¿no? Ahí, tenemos un listado de todas las cosas que hacemos y los talleres que vamos a realizar de manera inmediata ah, de manera inmediata, está bien para localizarlo ahí, pero en cualquier sitio pues, sí. pues nada, están aquí ayudando un poco con el uso, y enseñaremos alguna cosilla que ellos tienen Aquí está el piano hecho por argambol, con el cual podemos tocar. Que funciona con Scratch. una placa McKay McKay que convierte las pulsaciones en letras y flechas del teclado y las pasa por USB Ahora no. uh...